Buenas tardes otra vez. Estamos aquí ahora en el backstay de Café con Quijote, donde después de unos McAllens, ¿eh? que se ha tomado aquí nuestro amigo Samu, nos va a contar. Trigo, pero no es de eso, ¿eh? es que me está el sol de frente y parece que, que, que me haya tomado los Macallan de verdad, la gente se ya, va a pensar que estoy Ya, ahí. ya, ya. Pues ahora que estamos aquí en Petit Comité es cuando nos vas a contar eh, la gran diferencia entre un copywriter um, auténtico y otro de andar por casa. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace esa gran diferenciación, Samu? Yo creo que lo que hace, lo que hace diferente a un, a un copy bueno, de un copy excepcional, del que, del que ya se sale de, de, de la gráfica, es el no confiarse y te lo desarrolla. Eh, muchas veces nos pasa, yo por ejemplo, que llevo 20 años eh, haciendo deporte, 4 años trabajando en un e-commerce deportivo... Y ahora me viene, de hecho, el mes hace dos meses, eh, me vino un cliente que estaba relacionado con el mundo del físico-culturismo. Okay. Un tío muy potente que quería pasar al online, eh, quería que yo le hiciera los copies de la web y me encantó el proyecto. Y dije, sí, sí, adelante. Y vamos con el tiempo un poquito justo. Entonces, claro, ah, como vamos con el tiempo un poquito justo y, y, y tal, che pues tiro de lo que sé y me ahorro un poco de investigación, me ahorro un poco de... Y le presenté, la, el primer borrador que le presenté me dijo, no me gusta. Creo que no, no captar la esencia del de cliente. De... Y diciendo, pero vamos a ver, ¿qué, qué, qué esencia de cliente? Si tú, tú, tus clientes son las niñas estas que salen en Instagram, que quieren estar monas, el que quiere marcar el tríceps para el veranito para la playa. dice, no, no, no, investiga, investiga. Claro, cuando yo me pongo a investigar a este tío, resulta que de la gente que le entrena, tiene dos campeones del mundo de culturismo y dos dobles campeones de Europa de culturismo. Esta gente no. no quiere salir de Instagram, esta gente quiere entrenar, quiere competir y quiere ir al Arnold Classic y quiere ir al Mr. Olympia y quiere batirse el cobre con los americanos y llegar allí, sacar el bíceps y decir esto aquí calidad ibérica, chaval, esto aquí venimos a romper. Claro, es otro concepto totalmente diferente. Es gente que le da igual salir bien o mal en las fotos. Ellos lo que quieren es sacrificio, resultados, son gente súper metódica, súper disciplinada. Entonces, los valores que había que transmitir en la web eran totalmente diferentes. No, tenemos que, no teníamos que transmitir valores de te vas a ver muy bien, eh, vas a poder adelgazar sin... No, no, es aquí solamente queremos gente que se sacrifique, aquí queremos gente que sea honesta, aquí queremos gente comprometida, aquí queremos gente que venga a trabajar. Esa es la gente que queremos para nuestro programa de entrenamiento. ¿Por qué digo todo esto? Porque hay que investigar. Hay que investigar. Y uno de los libros que tengo en, en, la, en la newsletter de pago, del cual hablo, es este, el de Dale Carnegie, ¿vale? El de Cómo ganar amigos e incluir las personas. Y para mí, de este libro, lo mejor está en el prólogo. Y ojo, y dirás tú, ojo, pero si donde viene la chicha es después. Pues en el prólogo, este tío cuenta cómo se pegó eh, cinco años leyéndose más de 100 biografías de uno de los presidentes de Estados Unidos. Cómo contrató a otro tío para que estuviera en una biblioteca día y noche buscando biografías de la gente más importante y más influyente y de cómo habían hecho las cosas. Y de, y, o sea, en la inversión en, in, en, en informarse, la inversión en investigación fue brutal antes de escribir la primera letra de este libro. Entonces, si quieres ser copywriter, pero no un copywriter de los que hacen un anuncio que convierta más o menos, sino un copywriter que destaque, que realmente conecte con tu cliente, que realmente sepa qué es lo que quiere ya no solo tu cliente, sino el cliente de tu cliente, tienes que investigar. Tienes que dedicar mucho tiempo a investigar. De hecho, en, en, en, en el tiempo que yo llevo trabajando, cada vez dedico más tiempo a investigar y menos a escribir. Y, y puede, yo no, sé, yo no sé tú, pero en mi caso puede llegar a ver hasta una proporción de 80-20. De hecho, esa es la, la que dicen que es la correcta. Debe vale, ser un pues 80%, caso, un 80 de investigación, un 20% de escribir. Correcto, pues en mi caso yo lo he medido, ¿vale? Porque yo quería saber cuánto tiempo estaba implementando la escritura de todo lo que investigaba. Y es, está ahí 80, 82, 78... Más o menos es el tiempo que yo dedico a investigar a un cliente, al sector, a la competencia. Eh, lo que decíamos antes: ¿qué es lo que hace la competencia? ¿Qué es lo que no hace? ¿Qué es lo que hace igual que nosotros, pero ellos no le están sacando partido? Esa pregunta, esa pregunta es oro. Esa pregunta es oro. Porque hay mucha gente que se empecina en decir: ¿en qué soy diferente? ¿En qué soy diferente? ¿En qué soy diferente? No soy diferente en nada. Estás vendiendo lo mismo que otros mil. Pero a lo mejor esos mil. No están dando la importancia a algo que todo hacéis, todos hacéis igual, pero los demás no lo dicen. Lo decías tú antes también un poquito ¿no? con el tema de, eh, de la cerveza. Vamos a hablar del proceso. Vamos a decir que es tostada. Vamos a decir, vamos a, vamos a decir lo que hacemos porque somos los únicos. Nadie lo dice. Pues sí, vamos a decirlo nosotros. Y los que vengan detrás ya van a estar copiándonos. Pero hemos sido los primeros. Entonces... El que realmente quiera marcar esa diferencia tiene que dedicar muchísimo tiempo, muchísimo tiempo a investigar y hacer una investigación completa, una visión, de, de, una visión amplia. No te puedes centrar solamente en tu cliente y en los clientes de tu cliente o en su target o en su buyer persona. Otra cosa que hemos dicho también en la, en la, en la entrevista, en, lo, en el ratito que hemos estado hablando, eh, tú puedes tener a un cliente ideal y, y, y, a, y luego tener el cliente que es el que te mantiene. Claro. Yo siempre he diferenciado ¿no? el, el cliente ideal del cliente que me mantiene. Yo tengo clientes que con los cinco clientes que tengo a lo mejor me mantienen, pero el cliente ideal es, eh, ideal es el que llega y en un mes de trabajo me paga lo que me pagan los otros cinco en, claro. en dos meses. Ese es el ideal. Claro que trabajo un mes para él y me paga dos veces. ¿Qué pasa? Que de esos hay muy pocos, hay menos. Pero eso no quiere decir que no puedas centrarte en buscar esos. Claro. A lo mejor es preferible, si, mmm, si tú tardas un mes en encontrar un cliente de ese tipo, a lo mejor es preferible que inviertas un mes en encontrar a ese cliente y trabajes para él y le des un buen resultado que estés malviviendo, entre comillas, con cinco clientes de ticket medio, ticket bajo, que son cinco clientes llamándote, diciéndote que esto no funciona, que no, el problema de no sé qué, que el contenido, que la, la creatividad, que... Entonces, a lo mejor te merece la pena invertir. ¿Por qué? Porque luego ese cliente, que es el cliente ideal, sus, sus, la gente que está a su alrededor seguramente también sean clientes ideales tuyos. No, no va a bajar el escalafón hacia abajo. De ahí vas a ir para arriba. Entonces, Todas esas cosas son parte de la estrategia de comunicación y son parte de esa investigación que tú tienes que hacer. No, de, de, hecho, de hecho, me parece muy curioso porque yo me he leído ese libro, y creo que dos veces, y me, leí la introducción y le di importancia, pero no le di la suficientemente importancia de decir, hostia, este tío, de verdad, pagó un tío un año y medio para que estuviera investigando esto que él a su vez ya había investigado. Con lo cual, estaba muy centrado, de hecho, claro, Así pasa, es un libro de hace. ¿Cuánto? 50 años. Este, este tiene ¿50? más años que la injusticia en el mundo. Esto, por eso, y aún, por sigue, todo y, aún, y aún sigue leyéndoselo la gente. ¿no? De, hecho, de hecho, ha sido mi regalo del, del San Jordi. ¿eh? Ah. Ahora tocaba, tocaba. Lo que pasa es que me llegó unos días antes. Me llegó unos días antes. Yo lo tenía pensado para San Jordi, me llegó una semanita antes porque aquí en Alicante hicieron la feria del libro una ah. semana antes de San Jordi. Entonces. Yo pues ya, me, ya no me espero me aprovecho el aprovecho el descuento y, y me lo llevo porque a mí me gusta mucho aunque luego normalmente tengo siempre la parte la parte online o no, la uh -huh. parte digital de, de los libros me gusta tenerlos en, me en gusta verlos aquí en papel sí soy muy clásico para eso de hecho tengo uno de mis de mis grandes tesoros que lo tengo aquí a la mano lo voy a enseñar esto esto es el fantasma de la ópera. Ah, fíjate. <risa> primera edición de Ostras. 1800, que se puede, hay, que, hay que pasarlo con, con los guantecicos blancos esos puestos. Ahí con, con una pinzita sí. para pasarle las hojas. Pues guárdalo, Tengo guárdalo. Bien. Resto, pero este es mi este es mi mi, mi tesoro. mi gran libro. Mi gran primer, libro. Pues oye, muchísimas gracias por este consejo que has dado aquí en el backstage de Café con Quijote y estoy seguro que la gente que lo vea le va a servir muy bien porque no todo, no todo es escribir, hay que investigar. Hay que investigar y hacerlo muy bien y hacerlo con la mirada amplia, con viendo todo el, todo el proceso, desde de, de dónde está tu cliente, hacia dónde va... Y en ese proceso hay mucho, mucho que investigar. Hay que investigar mercado, al cliente, el producto, beneficios del producto, lo que hace la competencia, lo que no hace, cómo lo muestra, cómo no lo muestra. Por eso decimos lo de que es un 80-20, es que realmente te tiras mucho tiempo investigando si quieres hacerlo bien. Ojo, que puedes, puedes eh, tirar de. puedes tirar de. meterte en una página de, de otro y copiar lo que diga, ponerlo con otras palabras, con sinónimos y con otra con otro tono. Y a lo mejor hasta te funciona. Ya, ya. A lo mejor bueno, hasta te funciona. Es investigar. Pero no vas a ser, pero no vas a ser ese copywriter que quieres que destaca. Pues nada, oye, muchísimas gracias, Samo, por este consejo. Y ahora sí que ya nos despedimos y espero que, bueno, yo te seguiré leyendo y espero coincidir en otra exclusiva para ver eso que has hablado antes en la entrevista anterior. ¿Vale? Seguro que sí, seguro que sí. Muchas gracias, Rodrigo. Chao. Hasta luego. Hasta luego.